Shalom, Javerim. Eh, Shalom, jaberim. No, no me dio tiempo para avisarles de antemano, porque se me ocurrió de repente. Eh, entonces, se los dejo aquí a los que no lleguen a entrar. Eh, estoy, estoy sentado aquí trabajando en, en nuestro próximo libro, con ayuda de Hashem, Sanar el alma. Y, y donde estoy trabajando ahora... Te molesta, ¿verdad? Sí. en lo que estoy trabajando ahora vengo escribiendo acerca de Abraham escribo acerca de Abraham y en las equiparaciones que trazo en este libro hay tres escaleras simultáneas paralelas en lo que compete a Abraham Abraham en el modo en que estoy trabajando esta narrativa para aplicarla a nuestro propio ticún, a nuestra propia enmienda. Abraham está en el nivel de Gerut, en la escalera de niveles de libertad, y está trabajando desde el nivel de Gerut, el ticún de la Neshama, en la escala de niveles del alma, llamémosle así, que empiezan el Nefesh, y luego el Ruach, que es el espíritu, y por fin la Neshama, que sale de la misma raíz que Neshima, respiración y después la Jaya y después la Yejida no vamos a entrar en eso ahora pero vamos a entrar en que justamente justamente me encuentro con que estoy explicando aquí en el texto estoy en la página doscientos y pico de, del último borrador actualizado de Sanar el alma eh, y estoy, estoy explicando que una vez que paso el nivel de Abraham y sigo adelante en mi evolución, que es un trabajo de seguir buscando hacia adentro y haciendo el ticún desde lo más íntimo cada vez y, y al mismo tiempo revelando todas las luces que guardamos en la conciencia profunda de las que habitualmente no somos conscientes. Entonces, una vez que yo paso... Nunca lo paso, ¿no? En términos de tiempo. Es, es seguir trabajándolo siempre, pero cada vez más adentro. O sea, más allá del trabajo específicamente en, en la etapa, en el nivel de Tikun de Abraham, escribí aquí que voy a tener que caminar hacia esa conexión que me permitirá advertir lo divino desde mi carne, desde los ojos de mi cuerpo, en mi mundo físico y temporal, en mi acción, en todo. Y desde el centro de la neshamá me voy a sumergir en la raíz de la vitalidad misma. El cuarto nivel del alma que llamamos Hayá. Y entonces escribí que Hayá es la vitalidad, la vitalidad misma. Y de repente sentí la necesidad de escribir una nota al pie contándoles lo que les voy a contar ahora. Fíjense qué maravilloso el mapa de las resonancias que nos propone la Torá en, en, en los mismos esquemas semánticos de la lengua sagrada, de la Shona Kodesh. La palabra Hayá en la Torá es una de las dos palabras que designan a los mamíferos terrestres grandes en general. Eso en términos generales. Ahora, en términos específicos, hay dos palabras para designar a los mamíferos terrestres grandes. Una de estas palabras es behemá, y behemá designa a los mamíferos terrestres que son domesticables, que viven con el hombre y que el hombre se alimenta de ellos y se sirve de ellos para trabajar y, y o los cría como animales domésticos y el otro conjunto se llama Jaya que son los animales que viven en estado salvaje los animales los mamíferos terrestres perdón todos estos son tanto como Jaya mamíferos terrestres grandes Jaya eh, designa a aquellos como digamos el ciervo o el león que viven en estado salvaje y de modo normal, razonable, no son domesticados por el hombre. Y así. La jaya es de entre los animales. Aquel de vitalidad más pura. Imaginaos un ciervo que se la pasa corriendo y saltando de arriba para abajo. Eh, y, y el tipo vive la vida por la vida misma. Y eso es el nivel de jaya. En el alma. Es la raíz de la que va a nacer todo lo demás. Es como si fuera un, un, un, un código, un código ínfimo, un programa de muy pocas instrucciones con toda la energía ya asignada que de él va a nacer todo, pero él es todo vida y solamente vida en sí. Y eso está representado en el mundo animal por esos animales que tienen una vida no doméstica, no al servicio del hombre, sino que viven, viven su vida, como nosotros debemos aprender a vivir, no al servicio de nada que quede más abajo que el Creador Barujú. sino en libertad, y en libertad que implica esta comunión, esta consagración, este hallarnos divinos. Como va a ocurrir en la etapa siguiente que vamos a hablar de Moshe, en la etapa siguiente del libro, y por fin en la siguiente, donde lo que voy a buscar en mi tikkun, en mi enmienda, es al Mashiach, al Mashiach, al Mesías, que hay en mí. Les sigo contando, Jaberim. Eh, mi abrazo para todos, mi braja, Shabbat Shalom, Humeborah, que estén muy bien. Espero vuestros comentarios de paso. Brajo.